Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezarlo poco a poco Cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirve más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, oh, oh cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, oh, oh, dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, oh, oh cuéntame si quisieras andar conmigo. por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar el día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre, siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó caminos por andar, dime si tú quisieras andar conmigo, oh, cuéntame si quisieras andar conmigo, oh, dime si tú quisieras andar conmigo, oh, cuéntame si quisieras andar conmigo, Oh, oh, oh. Si sí quisieras andar conmigo Si sí quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo